La de control que presenta Aisea Gallastegui relativa a la creación de una mesa política de seguimiento de la declaración de emergencia climática. Es que Bi urte bete dira, gobernu batzordeak larri klimatikoaren deklarazioa onartu zuenetik. Deklarazio horrekin batera, odal gobernuak ibilbide horri bat planteatu zuen, klima aldaketari aurre egiteko ekintza plana bat gauzatzeko. Planteatutako ekintzetako bat, mai politiko bat sortzea izan zen, esarri beharreko neurri guztien gar egiteko. Han sido reiteradas las ocasiones en las que hemos preguntado por esta propuesta, la de crear una mesa política de seguimiento de las medidas que nos permitan hacer frente al reto de la emergencia climática. Y llegados a este punto, en la comisión del presente mes, desde el Gobierno se nos dijo que el compromiso que habían adquirido ya no era una prioridad. Y es entonces cuando nos preguntamos si esto ya no es una prioridad, si aquello que dijeron que iban a hacer han decidido olvidarlo, ¿qué hay del resto de propuestas? porque llegados a este momento nos preguntamos realmente estamos ante una hoja de ruta que nos permita hacer frente a la crisis climática o han convertido la declaración de emergencia climática en papel mojado. Lo han reducido a un panfleto que no responde a la realidad. Cuando decimos esto es porque no hay más que ir a la propia declaración de emergencia climática y su plan de acción. Cuando se dice restringir la ocupación de nuevos territorios qué ocurre en realidad. Eh, se quiere destruir el ámbito de deguis se planea un plan parcial para Belarcha en la que se va a destruir parte de su bosque protegido. Por cierto, ámbito este el de Belarcha en el que se sigue sin cumplir la sentencia que obliga a retirar las tierras ilegalmente vertidas y no se procede a restaurar el ámbito a su estado original. Pero seguimos el compromiso en materia de residuos de alcanzar un 64% de recogida selectiva en 2025. ¿Y cuál es la realidad? Que este pasado año la recogida selectiva ha bajado un 4%, ahora estamos en el 41% y en tres años van a tener que conseguir no solo dejar de bajar, sino incrementar la recogida selectiva en más de un 20%. En residuos también se plantea la reducción de residuos y este año no ha parado de crecer. Les preguntamos en comisión sobre este asunto y, desde luego, que la falta de iniciativa pinta un panorama realmente preocupante. En materia de movilidad y el programa Donostia camina que recoge la declaración de emergencia climática. Sobre el papel… Puede parecer estupendo, pero la realidad nos dice que van a hacer nuevos accesos a la ciudad que facilitarán la entrada y circulación de vehículos privados. Una zona de, eh, de bajas emisiones con un listado de autorizados que tiende al infinito provocando un incremento de las emisiones de CO2 en una zona que, por cierto, va a contar con más aparcamientos subterráneos que no dejarán de publicitar para fomentar su uso. Entre tanto, ¿qué ocurre? que los expertos, entre ellos el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, dicen que estamos en una situación de alerta roja, en un punto de no retorno, advierten de la necesidad de implementar más medidas que permitan revertir la actual situación, que con lo que se está haciendo, en definitiva, no es suficiente. Decir que hoy nos enfrentamos a una situación de emergencia ecosocial y una crisis de pérdida de biodiversidad inédita, y que ambas tienen su origen en la acción humana en en un sistema económico, el capitalista incompatible con la vida y la naturaleza es algo innegable. Hay una amplia conciencia compartida sobre los peligros de la crisis climática y la necesidad de emprender medidas urgentes. Ha pasado de ser una preocupación de los expertos a una lucha social. Por lo tanto, consideramos urgente que el Gobierno reflexione sobre los pasos dados hasta ahora, revierta los incumplimientos que ha cometido desde que se declarara la emergencia climática, asuma el compromiso de trabajar e impulsar la mesa política porque un espacio estable de coordinación permitirá avanzar. Estamos en tiempo de descuento, urge conocer los principales problemas, comprender los ciclos ecológicos, sociales y económicos, ser capaces de diseñar soluciones y hacerlo de manera compartida y democrática para que nadie quede atrás, especialmente la clase trabajadora, las capas empobrecidas, las mujeres, la rey, las la más vulnerables, termino frente al cambio climático, la contaminación o la pérdida de recursos naturales. Es que ricasco.